Suena. Ok, cual discípulo buscando su mirada, que de perplejo se desvistió mi alma. Ya no había nada por hacer, solo contemplar el hermoso amanecer. Se di ante su hermosa magia, el te amo se convirtió en falacia, se a mi alma, de todo lado y conozco el placer, pero igual espero no volverte a ver, mi corazón se partió al escucharte, ya no hay quien pueda salvarme, es así a lo natural, que hay que vivir sin máscaras, vivir la vida hoy es más cara, pero al lado tuyo es más, Mejor hasta estar muerto Hasta estar muerto Hasta estar muerto Na na na Aún así yo no me rindo Ya no camino Por el filo Que te vayas Me importo, Pero ahora importo yo Esa chica me deslumbró, seguí sus huellas. Pero luego me rompí. Con la natural me reconstruí. Y es que ya no me importa nada. Al lado tuyo se rompió la balanza. Esa noche fue macabra. Comiste mis peones, ya no quedan en la tabla. No te odio, puedo jurarlo. Pero igual. Sigo buscando ese por qué no puedo superar lo que pasó esa vez yo es así a lo nada.